Hola, bienvenidos a nuestra serie de videos sobre señales. En los videos anteriores empezamos a ver la clasificación de las señales, hoy continuamos. Vimos la clasificación de señales según su variable independiente o su dominio, hoy veremos la clasificación de las señales según su variable dependiente o su rango. Empecemos entonces. Las señales se pueden clasificar según su rango o según el valor que va a tomar su variable dependiente como señales de valor continuo o señales de valor discreto. ¿Qué significa esto? Que según los valores que puede tomar su variable dependiente, como les mencioné, son señales de valor continuo o señales de valor discreto. Esta clasificación puede ser muy confusa con lo que vimos en el video anterior, señales discretas y señales Continuas. Esta clasificación según su rango no depende para nada si la señal es una señal continua o una señal discreta. Veamos un ejemplo. Una variable dependiente de valor continuo puede tomar cualquier valor en un intervalo dado. Por ejemplo, puede tomar un valor real, un valor complejo. En este ejemplo, tenemos una señal continua de valor continuo, es decir, los, el valor de la variable dependiente puede tomar cualquier valor, en ese caso, el intervalo menos 1 1. Cualquier valor es completamente válido. Si fuese una señal discreta, como, como la que tenemos en este ejemplo, en ese caso también la señal puede tomar cualquier valor en el intervalo menos 1 y 1. Solamente toma algunos valores, pero puede tomar cualquier valor sin ninguna restricción. Esta sería una señal discreta con valor continuo. Veamos el siguiente ejemplo. Ejemplo donde va a cambiar a una señal de valor discreto. En ese caso, una señal de valor discreto puede tomar solamente algunos valores definidos en un intervalo dado. Por ejemplo, los números enteros o como vimos en el video anterior, un conjunto numerable. En este caso, lo que tenemos es una variable continua y los valores que puede tomar la función solamente son los valores Discretos para este ejemplo que, que tenemos acá números racionales cuyo denominador sea igual a 3. Entonces, un tercio, dos tercios, tres tercios que es igual a 1, solamente puede tomar esos valores, los otros valores no los puede tomar. Esta línea vertical significa que hay un salto entre, ese, entre el valor 2 tercios y el valor 1 tercio. Y en el otro ejemplo, tenemos una señal discreta con valores discretos. Si se dan cuenta, solo puede tomar el mismo intervalo de, de valores, 0, 1 tercio, 2 tercios, 1. En este caso es un conjunto numerable, pero también se puede cambiar por, señal, por valores enteros. Veamos un cuadro comparativo donde relacionamos nuestras funciones según, el, nuestro, nuestro señal, según su dominio o el valor de la variable independiente y según su, su rango o el valor de la variable dependiente. En esta columna tenemos señales continuas, ambas son señales continuas. La, la parte superior es una señal continua con, con un valor continuo, mientras que en la parte inferior es una señal continua con valor discreto. En la otra columna ambas son señales discretas, como vimos en el video anterior, y en la parte superior, señal discreta de valor continuo, puede tomar cualquier valor en este intervalo, y en la parte de abajo tenemos una señal discreta de valor discreto, ya que solo puede tomar cierto intervalo, ciertos valores en un intervalo. Para finalizar, repasemos los temas que vimos hoy y los conceptos que deben te tener claros. Clasificación de las señales según su rango o el valor de la variable dependiente, que es una señal de valor continuo, y finalmente, que es una señal de valor discreto. Muchas gracias por su atención.